a la colección pasando ya a las 75. Cambiamos ahora de expansión y nos vamos a las de Wrath of the Lich King. Comenzamos en Dalaran con May Francis, vendedor de monturas exóticas donde nos vende entre grifos más con vendedores incorporados. Las siguientes monturas de la Lich King seguirán siendo por reputación. La primera de ellas en el Templo del Reposo del Dragón al alcanzar la reputación exaltada con el Acuerdo del Reposo del Dragón. Comenzamos con la dama Evniki Capsalis, intendente de la Cruzada, la cual nos venderá el caballo de guerra argenta por 100 sellos del campeón. Estos sellos los obtendremos a base de hacer diarias y las mamorras de torneo argenta. Vete una montura especial solo y exclusivamente, podremos comprar tres riendas del tigre de montar del Shadow Park. La siguiente es la de los Claxi, que al llegar al Saltado podremos comprar al Herrero de A. Kullai hasta el bazar Grumel donde nos espera el tío Bolsón y a la voz Gulán por 500 monedas sangrientas que podremos obtener al usar el juramento del vigía del fuego en campos de batalla no por ejemplo esprimos. y darles el golpe de gracia no vamos a mencionar tres especiales aparte, la primera es la bestia Musian Fornida de Camorrista que podremos comprar en el tranvía subterráneo o arendo dando vueltas por cumbres tormentosas y si tenemos suerte de encontrarnos con él obtener esta montura la siguiente nos lleva a las cavernas del tiempo, a la matanza de Strathhold, donde si conseguimos acabarla antes de que el contador termine, encontraremos al final de ella al corruptor infinito.